con muy muy buena potencia, su accionamiento es a través del cerrojo, giramos para atrás, ¿sí? levantamos, vamos para atrás y cargamos y ya queda listo para disparar. Tiene el seguro acá adelante de la cola del disparador. ¿sí? Bueno, ahí de adelante tenemos el manómetro, que esta pieza se saca para poder cargarlo, que ahí tenés donde ingresa el pico Foster. Y acá adelante tenemos un lo que le dicen apagallama. Bueno, es un accesorio que lo podemos sacar y le podemos colocar un supresor de sonido, ya que en estos tipos de rifles están permitidos, ¿no? Un rifle, como decíamos, de excelente calidad, viene también con culata sintética. En este caso lo tenemos con la culata de madera, que decidimos mostrar este porque realmente es una hermosura, ¿no? Bueno, así que, como decimos siempre, por este rifle o cualquier otro que tengamos disponible en nuestro local, no duden en consultarnos, para eso estamos, así que nos vemos en la próxima.